A ver, bueno, bueno, buenos días, buenas tardes, o buenas tardes, o buenos días, o como se digan en sus países. Yo me llamo el señor. Si, sí, no me digan por qué me llamo ahorita. Literalmente se me pasó la mano cuando estaba haciendo mi perfil, y bueno, quedó así. Me acostumbré el nombre, estaba bonito, no voy a decir mentira. Pero bueno. Eh, como dice el título <ríe> Literalmente Este canal va a tratar de cosas tontas no, no, Literalmente este canal va a tratar de algunas cosas como no sé eh, retos Desafíos Esto aquello Utilizar unidades de eventos Utilizar esto aquello Pero oiganme Uff no hacer con la misma facilidad que otros youtubers <risa> tengan en cuenta porque como tendrán en cuenta son te.. bueno, como tendrán en cuenta literalmente yo soy un jugador free to play que literalmente juega a partir de lo que le da el juego en este caso yo tengo unas cuantas unidades que me dieron en el juego como, no sé, Anastasia Elysium ¿qué más? El... No bueno, tengo unidad así, soy free to play, que juega gratis, con cosas gratis, que te da el juego, y literalmente no hay nada gratis que sea bueno en el juego, ya que literalmente todo está roto, incluso HMT. Pero bueno, <ríe> pero bueno, eh, lo que me interesa aquí es.. Las batallas, así que. Vamos a darle un poco de inicio a este nuevo video. Y bueno, vemos que este rival literalmente va a partir las piernas Literalmente <risa> tiene todo, todo Todo, todo, todo Todo para un, no sé contrarrestar Cosas De un jugador que juega gratis ¿Por qué lo digo? Como sabemos, o oh bueno, hasta donde yo sé La incubadora literalmente Al no tener anti-stun los clones Un poquito de stun, no importa si es mucho eh, Lo matan no, para el Kun me va a matar un bot. Bueno, aquí la jugada táctica es matar al bot rápido antes de que me mate a mí. Y cómo lo voy a lograr, bueno, solamente tengo que poner el totem. El totem y. Ya. Ya. ya. Ok, porque camina muy rápido. Ay, no, es cierto que era for divertido. Ah, Bueno, a ver, eh... Sí, ¿por qué no puedo cosas con algo? Sí, ahora voy a poner algo, no bueno, un saltador. Pero es que tengan en cuenta una cosa, literalmente... No hay nada bueno en este entonces, literalmente tienes que tener algo que salga bien. Y dices, bueno, vamos a cambiar una cosita, más. ¿no? Y vemos... Y veo y bueno técnicamente me va a meter me va a meter una puñalada literalmente me va a puñalar fácilmente con Dion y bueno vemos que literalmente quiso hacer su jugada ah javal bueno como vieron me quiso hacer esa jugada que sería de realmente dejar que la Alice haga todo y como sabemos la Alice sí puede llegar a hacer eso de todo pero no totalmente todo bueno pero como vemos literalmente aquí quien salva todo esto es el saltador tipo B que o sea, se murió bueno, Ay, no, ahora se murió, ahora se murió, ahora se murió, no, bueno <risa> Bueno, es por eso que literalmente odio al caminador tipo B Porque a ver, en sí, no estamos diciendo que es una mala unidad Solamente que como ahora todo es tipo bala Todos los bufo tan a tipo bala, no puede hacer mucho Literalmente, hasta los clones se ponen de tipo bala, ellos también son tipo bala Ah, demonio! Bueno, pero como sea Esta es la perspectiva de un free to play sí literalmente va a ser esa la temática de este canal todo free to play nada nada de plata no free to play literalmente comencé siendo un free to play no en serio comencé siendo un free to play bueno entonces vamos para la segunda batalla que más o menos van a ser o sea, no sé una cuantita no? no quiero tan tan largo el video porque luego me cuesta un montón editarlo así que bueno vamos para la tercera tercera batalla si era tercera, creo. Mm, ok. Ahora tendrán que aprender una cosa de mi canal. Y es que literalmente a lo de nivel bajo sí lo dejo ganar. O sea, no refiero a nivel bajo, literalmente a lo que no tiene muchas wins. Bueno, literalmente soy bueno. <risa> Pero bueno, vamos para la tercera real batalla, porque literalmente esa batalla fue un fiasco. Y vemos que este rival enemigo, Team Rojo, literalmente puede partir las piernas si no me fijo bien. Más en un campo corto, ya que Zafiro... ¡Oh! Bueno, ya que Zafiro literalmente tiene una cosa que se llama Rush, así que bueno, vamos para ver qué pasa. Mejor dicho, vamos a ver qué es lo que pasa. Ah, sí, sí, se pregunta por qué no saca Anastasia Ah, literalmente porque el ácido entera que haciendo el... Bueno, cosa chiquita, no cosa grande. Y no sé qué más tenía. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí, me no, acuerdo, Tenía la zombie. Técnicamente estarán viendo cómo me ganó torrectores pero. No, en realidad no me gano territorio, solamente soy... O oh no O oh no O... Oh. Ah Saber. Eh, perdonen Pensé que literalmente ya sacó a Zafiro Y casi me da un rush, pero no Literalmente, el chiste del jueves es que peleemos por algo que se llama Metal loop en sí, antes era pelear En realidad, no sé si antes era pelear No sé si también era rushante, pero bueno, discúlpenme yo soy nuevo desde hace un año. <risa> bueno, por eso es iniciativa de este vídeo. Para mostrar cómo juegan los free to play y aquellos que juegan gratis, gratis. Gratis puro, literalmente que se sujetan con unidades que le tocan de pena. De apenas. Y que no pongo nada de valor Literalmente no gasto ni en unidades que me dan en la voz crank. O sea, que me dan tiempo de sacar la voz crank ni en los tiros gratis. Así que... Y bueno, sacó el gobernador rock O rock si es cierto O el... O el Roco No me acuerdo cómo se llama esa cosa Pero bueno, lo único que está haciendo que el trabajo Bien es el... Sí, el incubador Luego de ahí nada más Ahora, ¿por qué? Porque literalmente La otra sonoridad es... Más o menos Y saca algo que no quería sacar Ahora veremos la resistencia de su Sol de Rocket Bueno, se que se llama Sol de Apac, ¿no? Bueno, como sea Y ya se murió Eso significa que tuvo una poca vida, o sea... A ver Yo tampoco es como que tuviera la lava terrenal con mucha vida Pero sí sé que literalmente la unidad Necesita demasiada vida para estar en el campo de batalla y eso significa tener un deck de armada Algo que yo tengo, pero es free to play Si me refiero... Ya lo dije demasiado Literalmente solamente unidades de voces raras, super raras Y no importa si son tan feales, literalmente son unidades Algo es algo <risa> Y bueno, lo único que me está reventando aquí sería el sol de Rocket, luego de ahí nada más O oh, bueno, el gobernador Rocket Puede ser Sephiroth, pero... No, después de ahí nada más Y bueno, ahora estarán viendo cómo es el poder de algunas cosas, como... No lo hace esta cosa Y esto y este Pero si el único que no... nah, el único que me está reventando aquí sería Zafiro tengo de ahí nada más o sea que literalmente me está bajando la vida de todas las cosas que tengo Y bueno, en sí habrá visto Me hizo pelea y Realmente eso es lo que estaba buscando ¡Pelea! ¡Pelea! Pero bueno, lo maté Fue una batalla excelente Para, para terminar creo <risa> Para terminar el vídeo Bueno Ya cuando venga la próxima actualización Haré un chingo de cosas Sí, la verdad haré un chingo de cosas No miento <risa> Haré más cosas semanalmente yeah, nada, no, pero en serio Bueno, por el momento Esto es lo único que vieron esto es lo único que van a ver, por el momento, hasta dentro de unos cuatro días. Así es, dentro de unos cuatro días, o tres, bueno vamos a ver. Así que bueno, nos estaríamos viendo. Chao.